Hola, miren, esta la sentaron allá de fondo. Eh, en este video les voy a mostrar eh, algunas de las cosas que hice con mis amigas cuando ellas estuvieron acá en Corea. Lamentablemente, ellas se tuvieron que devolver a Chile. Y estoy ahora solo Pero les voy a mostrar Algunas de las cositas que hice Y además Les voy a dejar acá abajo Un link Donde van a poder ver Cómo comprar el disco Nuevo de BTS A través del pedido masivo Que estoy haciendo Para todos los países Así que si están pensando En comprar el disco de BTS Los cuatro discos Los voy a vender En este link Que voy a dejar acá abajo Y así Me pueden ayudar también Quien sabe A poder ganarme un fanzine. Muchas gracias Y vean este video Porque les voy a mostrar Cositas que nunca antes He mostrado Eso, bye bye Oye, mira, mira que chico acá No me atropelles. <risa> Estoy. y sigue el hueveo mierda vamos a ir a darlo todo. estamos acá en Hongdae eh, un poco chotico mira eh, a poco demasiado chotico never never say never hello we are here in Hongdae estoy hablando en inglés porque Vanessa no entiende ¿ahora dicen mong mong? No ah, sí eso es verdad acá en corea lo pero dicen mong mong bow pau bow pau bow how is en... En Chile es guau guau <risa> si <risa> <we have> a... <risa> uh, boof bueno, eh, un boof boof boof Bueno, boof boof Así que eso, nos vemos en la café perrito y boof boof eso Estamos acá comiendo en un restaurante típico Y vamos a comer kimba. Como saben me gusta la parte gorda Así que me la voy a zampar ahora Aquí están los big boys de todos los miembros de One One Y aquí te puedes tomar fotos Es súper entrete Oh, Carlina Acá en el fan meeting de 101 Y podemos ver que hay un letrero que dice que estos pósters son de regalo Que la gente solamente saca un póster Porque como son de regalo y el letrerito dice como que pienses en los demás Entonces sacamos uno cada uno Y ahora nos vamos Pero me extraña porque quizás en nuestro país esto no pasaría como, como que la gente sacara solo uno y se iría Pero bueno, aquí todos respetan eso, así que eso es muy bacano Tengo que estar muy loco porque me di cuenta que acaban de salir los nuevos productos de Beachy 21 Pero que los saca otra tienda que es Monopoly Y tuve que venir hasta acá, así casi corriendo Porque, bueno hay un porta tarjeta que siempre quise tener y que estaba esperando que Vichy Twin igual lo sacara y lo sacó saco mal Que necesito esa mierda y voy a correr a tener eso y es demasiado importante tenerlo así que allá voy ahora la mala noticia es que... no mentira buena ah, noticia compré Puta, tuve mucha wea en ¿no? realidad hice una weá que no debería haber hecho en realidad solamente entré a la tienda y compré aunque no tenía número pero parece que al final del día cuando ya está terminando la tienda se está cerrando, te dejan comprar y compré todo y me van a creer que la web para la tarjeta no estaba estaba agotada con tu madre así que voy a tener que volver mañana sí. mañana sí que sí voy a volver como a las 5 de la mañana para ver si puedo comprar bueno, esas cosas pero yo creo que va a ser muy difícil ya, ahora voy a cortar pero no se puede grabar la eso, chao, hola, estamos aquí en un e-mart que es como una especie de líder o supermercado, whatever jumbo, claro eh, tenemos un carro lleno de cosas que las chiquillas están comprando para su casa yo la estoy asesorando un poco con los precios y viendo qué marcas son mejores o no y es lo que tiene como más sabor chileno Exactamente Las chiquillas compraron esto Que es como el chamito Así que se van a cagar vivas mañana en la mañana Se van a tomar un, un chamito en ayuno Y se van a cagar vivas vivas viva en la mañana ¿Cuánto qué caro! Así que eso Ahora llegamos a un lugar que se llama Piano Café Los vasitos de este café lo adornan como con eh, la temática de su Toda la cagada que hay están está gritando, weón Las chiquillas están llorando, weón Es la mejor, weón Esta, weón, te juro oh, ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! I have no life. I made these, but like, everyone else is cute, making cute stuff, and I went, I'm going to do funny stuff. This is Please, Kim? Second. Obviously. His Gucci jacket. <laughs> Look at it. <laughs> Bueno, mi amiga ya se fueron, lamentablemente Así que las voy a extrañar mucho Pero yo sé que las voy a ver pronto Acá abajo les voy a dejar en la descripción El enlace donde van a poder ver todos los detalles del pedido Del nuevo álbum de BTS que yo voy a... Voy a mandar los packs, es decir, los cuatro discos A todas las direcciones que ustedes me den Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede comprar este pack Las instrucciones están en el link que voy a dejar acá abajo Y eso, como siempre les agradezco mucho Les agradezco también por darle un like Muchas, muchas, muchas gracias como siempre Y nos vemos en un próximo video Saludos les manda el cubo que está ahí y el Jimin que se está cayendo que está por ahí Bueno, ahí